Hola, mi nombre es María Paz Gamarra, estudiante del Instituto de Formación Docente Continua, alumna de la materia Recursos Informáticos, el grupo 8, donde el tema asignado es ¿Cómo usar la información de forma eficaz y legítima? El tema que voy a desarrollar de este capítulo es Respetar la creación. Es un principio jurídico, universalmente reconocido desde hace siglos, que la propiedad del contenido es del creador. Debes respetar la creación ajena como te gustaría que respetaran la tuya. Hay que ser conscientes cuando se maneje información de otros, ya que hay poderosas razones morales y jurídicas para respetar la creación de los autores y la honestidad académica, como la propiedad intelectual. Los autores tienen derechos morales y derechos económicos. Los derechos morales son inalienables e intransferibles al reconocimiento o atribución de la autoría y al respeto a la integridad de su obra. Y los derechos económicos patrimoniales o de explotación, es decir, transferibles para reproducirla en otro soporte, distribuir ejemplares físicos de la misma, darla a conocer mediante las tecnologías de la información o en públicos y por último adaptarla y modificarla en versiones, los límites que por interés público pone la ley al derecho de la propiedad intelectual son la copia privada, citas breves o fragmentos de obras divulgadas. En tu trabajo con la documentación conviene evitar plagiar, ya que según la Real Academia Española significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Y con esto digo, y usted... ¿Qué opina? ¿Por qué te conviene respetar la creación? ¿Por qué ser cuidadoso en evitar plagio? Te sitúas frente al compromiso y a la ambición de aprender, de mejorar, de progresar. Plagiar te impide, cam en cambio, aprender. Si te limitas a reproducir, no vas más a salvar. Existe tecnología muy desarrollada para detectar y controlar el plagio. Concluyendo de este modo, que en la actualidad, el plagio es un serio problema en el ámbito universitario que atenta contra los derechos del autor y que es éticamente reprobable. Desde estas clases queremos mejorar las competencias informacionales que nos permitan ser conscientes de este problema y aprender a solucionarlo correctamente. Esto es todo, espero les sirva. Desde ya muchas gracias, saludos.